Hola a todos, aquí José Joselu2097, este es mi primer vídeo en Minecraft y en Youtube. Hoy os voy a enseñar cómo hacer una iglesia en Minecraft. Vamos a ello. Bueno, yo la he hecho de 20x20, 20, pero podéis hacerla de cualquier dimensión. Yo os aconsejo hacer las dimensiones pares y las dos iguales, pero podéis hacerlas como vosotros queráis. Eh, es de 20 por 20 como he dicho luego eh, de momento he hecho de 3 de altura aquí dejamos un espacio para las puertas y aquí ponemos lana para simular para que parezca una alfombra yo he elegido el color rojo pero podéis elegir el que vosotros queráis ahora vamos a poner eh, las sillas de la iglesia la longitud tiene que ser de 3, como yo estoy haciendo. Las, el torno de la madera no importa, pero es que yo siempre lo he hecho de este, así que vamos a hacerlo así. Eh, bueno, luego, para que quede todavía mejor, aquí le vamos a poner unas columnas en los de cada silla. luego seguimos así hasta el final eh, y luego en el otro lado al igual que aquí bueno lo voy a parar un momento entre que lo repito bueno ya estoy aquí otra vez como veis ya he puesto el otro lado las columnas y he añadido eh, como una especie de mesa y también he puesto una fila más de alfombra porque es que no salía bien bueno a continuación vamos a hacer el altar el cual se puede hacer con esto mismamente cogemos y lo ponemos aquí más o menos unos esto de ancho cierto al final de las escaleras Ahí para que quede bonito. Y luego, a continuación, tenemos que poner si eh, una pared en el altar. Así, como las columnas tres de altura. Una, dos. 3, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 3, ahora vamos a poner eh, aquí, en la zona donde habla el papá, bueno esto lo hice en la primera versión, pero ahora han puesto una cosa nueva que es mucho más útil y queda mucho más bonito, bueno mejor ponemos una más alto, ahí, que quede luego una cosa que no es necesaria pero que queda muy original es hacer lo siguiente coges esto y aquí pones esto Vía. Biblia y así quedamos en el cofre y ya tenemos uno que se llama Biblia A ver. luego como en todas las iglesias, o bueno en la mayoría ostras uh -huh. espero que le hagamos esto y tenemos que poner la casita de Dios no me acuerdo el nombre Esta cosilla es de... estas cosillas de oro Luego. Bueno, la opción, vamos a hacer esto. Eh, a ver, ¿sabéis que a veces para pedir por los que han caído de la familia? Se usan velas. Pues ahora vamos a coger eh, estos jarrones que hay en la zona de los senders Aquí está. Le vamos a poner esto, que sale como un mito por alguna razón. Lo cual no me preguntéis, que estoy tan informado como vosotros. Y ahora, ya tenemos velitas. Bueno, espera, que te pongo... Bueno, eh, ahora vamos a poner donde se bautiza. Bueno, eso después porque veo que no lo encuentro a poner los entortes de redstone ¿para qué diréis? para iluminación porque las iglesias no suelen estar muy iluminadas y así además queda bastante bonito ahí una, dos, tres. bueno eh, aquí igual vale, así, así, así, así, así, así. vale. Vamos a volver un momento. Anda, mira dónde estaba. Aquí se pone esto. Perdonad que me he liado con lo de las velas, que no era eso. Bueno, también por eso, mejor lo ponemos así. Ahora, queda mejor. Dos de cada tipo. Y aquí, igual. 1, 2, luego, luego así ya pongo los ojos delante, y luego, como había dicho antes, aquí vamos a poner donde la gente se guitiza. luego le ponemos agua, a las dos cosas que hace, el lo de los sender y el agüita y aquí vamos a poner otra iluminación de esas pequeñitas, una cosa que yo os digo si esto no lo hacéis en creativo mejor que hacerlo con piedra a hacerlo con otro tipo porque es que desperdiciarla así porque es que en superviviente es muy difícil encontrarla mejor hacerlo con piedra normal o lo que sea bueno sí, más o menos yo creo que está, déjame pensar un momento pues sí, más o menos esto es todo luego podéis añadir lo que queréis bueno, antes hay que terminar la, los accesorios ya están terminados hay que ponerle eh, el remate aquí un par de puertas si le ponéis aquí un par de es se por los monstruos y ahora voy a cortar un rato el vídeo porque voy a poner el techo bueno ya he vuelto aquí está el techo que os dije el interior está un poquito oscuro una cosa, yo no lo he puesto así para hacer el vídeo más corto, pero podéis aquí poner unas vidrieras así de este cristal y quedará bastante bien. Si hay algún motas así que lo de colores, se estaría muy bien puesto. Y luego, para finalizar, hacer la cruz. No sé si habéis fijado, he hecho 3 de alto, eh, 1, a 6 de alto, más o menos, sí, ahora, así se vería y así de noche, pues, bueno, espero que os haya gustado, pues, hasta la próxima.